Buena, cabros. Buena, cabros. La espera ha terminado y ya vamos a empezar a abrir lo que es la nueva edición de mi que se llama Grecia Que se llama Dharma, no, Olimpia. Buena. Elénica Helénica. Para lo, lo entendido. O sea, todos. Eh, así que nos ocupamos un display. Me sobre. Eh, hoy día vamos. Este Hay Los cálculos que este no nos convenía, pero igual lo compramos, ¿no? No, pues si nos convenía, pues bueno ¿Pero había dicho que eran esos tres kits que venían como más sobres y salía como menos? No, o sea, ¿o no, no está ahí cagaba la mente, Juan Está ahí No, porque el kit de torneo vienen 6 sobres Y vale 12 lucas Esa es la promocional de la caja, después la vamos a ver Mucho medio eh, Y esta guada vale 35 otra trae 24 sobres, pues, weón por 11 lucas, son, dividido en 3, son 11 lucas, 600 más o menos yeah. y de ahí hay 8 sobreros, ok? ya, yeah, ya yeah, abramos uh -huh. ya, yeah. la hueva de Martín, ¿cuáles ¿cuál querés tú? los 8 de arriba, los 8 del medio, los 8... El... ya debieron los de arriba, ya, yeah. entonces, los 8 de arriba hay 4 y aquí hay 8 son del Martíncillo y él va a empezar a abrir los otros 2, 4 5, 6 7 8 son míos y los últimos 8 son del estilino y los va a abrir solamente mañana así que este video va a subir todo juntos pero se van a dar cuenta de haber un cambio de día porque estoy viendo sus sobres el otro día pero antes de empezar vamos no, a ver el aroma este es el aroma que te dan por Vaya Box ya obviamente este carta promocional sería a a la persona que saque menos wea en el subsorditos dice como esto lo entra en juego mira las primeras tres cartas de Tomaso Castillo Puedes poner un liado intrusible, imbloqueable o con furia de ahí en tu mano y bajar el resto. O sea, este oro turno 1 con el mazo furia implacable te sale una weá que recluta mono. Si es cagada, esto que así esto que agarra el toque así. Ok, lo bajáis, con, robáis 3 cartas, te sale un vireto. A la mano al toque. Está de buena para los mazos furia intrusible e imbloqueable. ¿Ya? Albertín todos los despertar el stage. Ay, ay, ay. Para ir vale. sobre la nueva edición. Eh, bueno, contar los cables de que esta edición no es como Dharma. O sea que no va a salir todo cargado a la chicha del mundo. Así que creo que vienen como dos, mega, dos ultra terrales por eh, por eh, por display, de repente una. Y como sale legendario que vienen como tres. Ya. Y mi carrera salen como si Eros dragón de hulkis o un orito y y, Hulkins, oh, un y... una vez por turno un aliados que controlas son sombra puedes pagar dos oros para poner en juego bajo tu control un aliado objetivo de un cementerio de fuerza 4- menos con una aliado sombra sin habilidad mira mira, mira tu mesa ¿eh? está buena ahí están las cartas azules y menta botros es para todo un carga de amazonas sumar no te vas a sumar levación Spawn y... no, Dragon. Sí, sí se dice el, el, el Daladin, ¿eh? Ah, verdad. <risa> y Rueda Ardiente. Bueno, también el que salió en Erebus. ¿Dónde ¿No la jaste? Mmm... No, lo miré hasta en la eh... carta porque lo jugué. ¿No? Sí, también. Empieza por la roja, después sale el Olito. Tiene otra al revés, pero el otro no. ¿Ya? ¿Siempre ¿sí pues... está pasa? Bueno, ya. Vuelo no, no, de ahí. pedazo. Cazarapias. Oh, Martín al toque. Aquí Leo. Oh, oh, oh. Errante. Cuando este aliado entra en juego, el objetivo. El, el jugador objetivo bota cuatro cartas. Una vez por turno, cuando un oponente juega una carta, utiliza una habilidad. Si todos los aliados que controla son guerreros, este jugador bota dos cartas. Si no es tu turno, este aliado gana bien Estoy preocupado porque Martín sacó la ultra real. Y bueno, venga uno en la caja. Una y vez puede por ver. turno, cuando una vez, un, un, cuando un oro entra en juego bajo tu control, los aliados bárbaros que controlan ganan una fuerza esta fase final. Jacinto. Máscaras. Eh, eco. ¿Viste Esperides y Visión de Telemo y Ophion Están las cartitas Sale la mera ultra real cabros, salió Aquileo Dicen que por lo que he escuchado Salió en esta Sí, por lo que he escuchado Por lo que he escuchado Es la más maleta de los ultra reales Es la más de los ultra reales Aquileo creo que es la que menos le gusta a la gente Así que bueno, igual. Edipo Edipo Rey Caída infinita. Ya, Marta, ¿cuál es tu Pam, perdón, perdón, pam. ¿Y esto otra? ¿Esto qué? Hyperion, weón, bueno, un ancestral e 77. Mega real. Moneda. O 7. produce el coste de un por en 1 euro por cada aliado oponente. Cuando este aliado entra en el juego, si pagaste su coste y todos los aliados que no son ancestral, desterrado ¡Oh, me sirve! Sí, porque bueno, te sirve el nomás uh, que quieres hacer. una carta por cada desterrada de esta manera. Mira, mira, mira, ya salió, sacó, Neso, inbloqueable, una vez por turno cuando está aliado u otro aliado. Inbloqueable, entra en juego bajo otro control, puede subir un aliado oponente objetivo en el juego a la mano de su dedo. Mirar atrás, cortar cadenas, layo, dominar a Pegaso, Jacinto, otra vez. Jacinto, Cerda de cromión. Jacinto, Jacinto. Vamos por otro momento, vamos hasta el momento, ahora, como volvimos a la guay normal de a la normal, en una historia salen como 6 sobres premiados, o sea te he llevado 2 ya. O sea que si te salió el sobres premiado, yo con esto estaba en serios problemas, weón. En serios problemas. Serio problema. <ríe> Perséfone, los cíclopes, Artemisa, uh. Uh. Afra Panatenaica, Serpiente de la Cuna, destruye o destierra el objetivo en juego de menor fuerza mira, igual peorá si hay dos o más aliados con la misma fuerza, elige uno y destruir la historia Miren, eco, de nuevo tauro radamantis etes y ave de era y no liberación, es, bueno, otra vez no lo bien. ¿qué dices? bueno, en todo caso, ya la edición ha estado como día como tres semanas seguidas así que dos semanas más o menos, así que ya creo que deben ser todo lo que hacemos ¿no? <risa> asumes que nuestro... todo nuestro vídeo. Sí, todo... obviamente, okay, con... que hubo bueno, un subieron la edición, weón. Ah, todos ponen leyendo las cartas todo aquí, weón. Bueno. Ya, yeah. canto de sirena. Ganímedes. Tejer el destino. no ¡Nooooo! no ¡Noooo! <ríe> <tose> no <tose> <me goto>. <tose> Cuando este aliado entra en juego, el jugador objetivo bota 4 cartas Me, voy. ¿Vale? No, me turno no, un cuando uno aparece no, juega <ríe> una carta, utiliza una habilidad y si todo se le vea que controla a un guerrero, ese jugador bota dos cartas no, Si no es tu turno, esta aliado de una Esta es, es la... Es legendario. Legendaria. La legendaria. ¡Oh! Más encima ve la short-print no. El tron de Hipólita Una no. vez por Ay, turno, cuando una de tus cartas no, sea anulada Puedes tirar las dos no. primeras cartas de no, no, un para subir esta carta se me tira de tu mano Mira, mira, mira, Ah, a hacer la palaza de Palaz trascender. Cuando esta carta entra en el juego, si todos los aliados que controla son no controla otra carta de trascender, puede uno ah. un aliado que tiene en juego. Orestes, es robar las yeguas, Lampedo, Copis, Nereidas... Ya. Definitivamente esta carta no es del Martín. <ríe> <ríe> eh, sí, creo que la no... Yo te dije que lo revolviéramos y tú... No. No me que le salir todo tipo wey, no pensé, no pensé wey El no arriba, abajo en Bueno, pero por lo menos Martín, hay que reconocer de que el último de que haremos juntos, vos sacaste el error parcial Sí. No, no, ¿quién lo sacó una wea? Ah, no, sí sacó una no, si sacó una Sacó una wea, pero no sé cómo como general sacó pura mierda Hermes, Telemaco los ciclo. muchacha Ciclopes, Deeply Casi se asustan esta que es tiempo, ¿no? Al comienzo de la declaración de ataque oponente, si este talibán está en tu cementerio, puedes descartar una carta de tu mano para subirla a tu mano. Cancel el ataque de todo lo que de coste dos o menos. Iluminar bueno, no. a Pegaso, otra vez. Narciso, robar las yeguas, toro de Creta, moros, negros, Kikreides. Esta, esta carta está muy buena, eh, un paréntesis, antes de que los últimos usuarios porque el mazo ah, no. puro implacable son puro aliados de coste 2, coste 1, ¿cachai? Entonces con esta weá les cancelé el ataque al toque. ¿Me quedan dos ¿Sí? antes que antes de que los el pues sí, sí. Así que esta está más o menos buena, más o menos buena. ¿Seguro? Sí. Acabo de explicar por qué, Martín. Ya. Acertijo. Abrazo mortal, al Yolao. Sibila de Delfos. Saquen de arriba cabros, saquen de arriba Mira las primeras cuatro cartas de tu mazo Castillo Pon dos en tu mano y ordena las demás en la parte superior de mazo Castillo Se fue a llorar, Raúl, se fue a llorar a la pieza La cagamos, la cagamos, la cagamos, un aliado objetivo. Cuando juegues un talismán Si el talismán, tanto se ve controla Aliados, puedes destruir a la maquista, el talismán no puede ser en un lado aquí? vamos aquí? Cerda de cromión Radamantis Sifos. La armadura de Aquiles, Sileno, Nereiras. Bueno, yo en mi defensa les tengo que decir que yo les dije... Sí, sí, totalmente no, no tengo nada que dejarme la Yo que les día. dije... Revolvámoslo. No, sí, sí funciona. Sí, sí. Bueno, bueno, Oye, pero pueden que esté ¿Por es el disfecto, cargado. No? Eh... No creo, Martín, no creo. ¿no? Ten fe, ten fe. Díganle que sí. Ya. Yeah. Que no en piedra, campe ladón, lecito, lecito, hidra de lerna, uno de los pocos dragones de la edición. Una vez por turno, si todos los aliados que controlas tienen furia, puede destruir un aliado con furia y controles o un oro que controles para destruir este aliado objetivo. 4-2 dragón, ariquia, carga de mazaleta, saluda, tal vez, de fringones, calais. Calypso Máscaras Máscaras Uy, oh, mira que te salió esta También es buena, también es buena Ya, yeah. Los tipos con es de, de, de Combinar las cartas malas con las cartas buenas Ya, yeah. entonces Ahí están mis cartas Vamos a hacer un No, después hacemos recuento Sí, después hacemos recuento Pero ya te las por favor, te las quiero <risa> ver aquí Saludito. O sea, oh. por favor, quiero esta. Esta? ¿Ah? Son cualquiera, weón bueno. <risa> Ya, bueno, me toca ver los 8 solares, no espero mucho, la verdad Porque Martín se llevó todo Te conformo con una mega real Si es que me sale alguna una porque si... La última vez que pasó esto La última vez que pasó esto, yo fui el que sacó primero primeras La última vez que pasó esto fue cuando, sí yo la me saqué la... Como sí. o sea, cuando habíamos legado gótico, cuando habíamos legado gótico, sacaste todas las hueadas tú Y él sacó una hueada, y yo no saqué nada tengo el salvaje, terreno y el Ya almero salvaje Ciclón Arete un oro finalidad manzanadora ¿eh? por lo menos me salió un, me un oro más o menos bueno para el mazo ilusión y el mazo eh, bestia ficha ojalá ahí Vamos ojalá aquí sí, ya estamos visto las cartas Y yo creo que ustedes ya no quieren ver las cartas azules Porque el martín nos gustó todo eh, Siguiente sobre Aquironte Ixion en piedra bueno, sí, y Quirón. Cerro de 2-2. En tu base de girar en el fortuno, no puedes descartar dos cartas de tu mano. Luego, por cada carta descartada de esta manera, puedes purificar la carta objetivo en cementerio o barajar un aliado objetivo que coste 1 menos. Seguimos con purificar, seguimos con controlar aliados en nuestro En el campo de fuego. Mira un bárbaro 4-6. Que chucha. ¿Esto es no esto? Furia y de los ¡Qué bonito, <ríe> ¡Qué Que bonito. 4-6. Igual cuesta esto. Cuarta, cuarta, cuarta, cuartito. Siguiente sobre Un tritón Que todos dicen que es medio feito Igual bueno, no es tan feíto, la Están los tritones, eran bonitos bueno. Borias Eolo y No sé qué espero, la verdad Forma de laurel Por cada lance trae y controles, puedes buscar tonoro En tu vaso castillo poner en tu sonador apagado Mira Mira, mira, aquí buena sobre todo porque en esta edición los ancestrales están super con coste bajo. Hay como dos costes altos, dos más son como 3, dos uno Así que está reviola. A ver, es bárbaro. ese es el. Mira ancestrales, 1, 3. Imbloqueable. Mira, Martín. Tenéis 3 de en juego son tres oro y después sumáis tres cartas más. Está buena esa. ¿eh? Para acelerar oro. Hacerte un mazo con unos 15 horitos y sacarlo con esa carta Una chica que no es única y no se habla de No Voy a poner dos Fácilmente Penélope Eos Vesendinike Dragma Afrodita Pandemos Eterno 2-2 Trascender Una vez por turno puede destruir un aliado Eterno que controles para barajar el aliado Objetivo en juego Esto es para destruir a los aliados con trascender y transformarlos en Totems Mi ancestral 3-3 las están súper con bajo coste así que va a ser como súper rentable si sí, super... sí. Sí, lo único que sale ese que salió será ti ese uno y, y hay otro más que cuestan arriba eh... de 4 creo todo más tan bajo bajo cuatro eos de nuevo potrera polífemo y otro no sin orfeo orfeo 23 e de la primera vez la primera vez que una habilidad de oponente haga efectivo un aliado héroe y controles, cada turno cancela esa habilidad. Cuando un aliado héroe y controles bloquee o sea bloqueado, este aliado ganador a la fuerza de racional. Esta la mostramos en nuestro video de lo que opinamos de Olimpia. O la mostré, yo la puse en el video ahí, va a estarle buena al mazo héroe. Oh, Sobre pues todo porque hay que cancelar habilidades. Lo que he dicho que iba a ser super útil en esta edición: cancelar habilidades. Y son uno de los pocos dragones también de la edición. Furia. Cuando uno o más mazos de controles están destruidos, tu ponente vota una carta porque ha llegado con Furia y controles. Palmazo Furia. No se ve ninguna... Ningún oro se como para mostrar que están baratitos. Quedan dos sobre, no tengo mucha esperanza. Y... Nada. Ose de cronos, un arma, el leo portador, a puerta, el del leado cortador ahora la fuerza instructible al comienzo de paso final si el leado cortador es ancestral, el oponente objetivo descarta una carta Mira, ancestral también bestia, bestia, este ahora voy a leerlo Ah, vale Mira, ahora central con 3-3 3-3, igual es azul Pero ahí te voy a armar algo Y el último sobre el último sobre A ver si sale alguna cuestión buena. Oh, Ay, sale una cuestión buena. Una mega real. Poseidón egeo. Transcender. Entonces, giganes de turnos. Y todos los aliados de control son eternos. Y esta carta es un aliado. Voy a dejar una carta humana para robar dos cartas. ¿Sí? Pero... Y. Ares maleros. Como mochero, weón. Bueno. me va Dos. Cuatro Eterno Al comienzo de declaración de ataque Otro león objetivo Gana furia hasta la fase final Si todos los aliados de controla son Eterno Tú controla la declaración de ataque oponente Mira Cuático eso Controla la declaración de ataque oponente O sea que a decir Con qué atacáis Si no atacáis Eterno Dos cuartos Una vez Bueno Esos fueron todos mis sobrecitos Ah, el Ares, vamos a hacer un recuento, que me sale a mí, me salió la otra de Cronos, el Ares, la pizón, el Orfeo, la Rodita, la África Morel, el Filón, la Manzana Dorada y por último salió una Mega Real, que fue el Posito de Energía, y en Martín le salió todo, salió Leso, Misenas, me de nada por toda la base. ya, Misenas, Neso, que es un sombra 2-2, mira, hacer un sombra, bueno bloqueales sí. bloquearle, sí Hidra, Atadura, que es muy buena esta carta Orestes no Leite, está bueno no Leite Dentro de juego, de esta obra de la que controles Luego, jugador, el jugador objetivo, vota A tantas cartas, como de la Teguadal, tengo la salida de destruir esta manera. Mira, esta, esta web está re buena Porque el mazo Guerrero, ahora, solamente atacar O ese va a atacar, y Sacar aliados con la, con la habilidad de De... Perdador. Pero ahora si no podía atacar, por ejemplo, te, te tiran un Castillo gran. No podía atacar Igual podía hacer daño Porque te podía destruir a Slosen, que tienen que pegan, ¿Cuánto pegan? Que pegan cuatro. Que pegan cuatro. El Castillo el arbol, que no te deja ahí Esa misma, El ahí misma, va. Y... Puedes hacer daño igual Esta Destruye el objetivo, cuando puedes un telemán Si ese está en tu cementerio, no con tus aliados Puedes terrarla para que... Para que ese telemán no pueda ser un lado. Mira. Ereo, ya lo habíamos visto. Las tres. esta guay. Serpiente en la cuna. Después viene Hyperion. La Parasandonea. La civilidad de Delfos. El cinturón este que es short print. Sale poco. Cuesta caro. El Aquileo que es de las cartas que menos le gustaron a la gente de la ulterreale y una legendaria que es aquí también la misma igual podrían basarle una wea más legendaria weón, bueno, no leí está como medio planita, esta está como con la. ¿Mm? Con, esta wea está media plana, es como que tiene la wea como de arcuí, tiene la UTM, pero esta UTEN tiene como.. Como que esas riendas ¿no? esas son más bonitas que la legendaria encuentro. Sí tiene la, la línea de animeo aquí ah! ¿cachai? así que esto fue la primera parte ahora falta que venga el electrino y ahora sus 8 sobres y si alguno de ustedes no se va a llevar ese otro ahí eh... a ver que vamos a dejar de cachar donde salió esta eh, estas tres salieron en otro sobre así 1 2 3 4 Puedo ir a hacer algo Estoy de esperanza Eso es lo único que puedo decir Estoy de esperanza Estoy de patrio Estoy pero Voy a salir de un sobrecargado recargado Ahora salen dos cosas cargados y, y me corto un coco Ya, ah, escucha Ya, me he rato, chau chao Aquí como lo dijimos en la parte anterior, que esta es la segunda parte porque el trueno ahora llegó y va a abrir sus ocho sobres. Que lamentablemente Cañetao, están en la mierda. Bueno. Está en la mierda. Valió caca la wea. Gracias, la chao. Gracias, chao. Listo. Eh, el, recuento, el Martín se llevó topo <risa> Y yo me llevo una media real y vamos a ver si el Héctor tiene cueva y saca una ultra real y me caga. Eh, que... Lamentablemente Martín ya no nos acompaña. Sí. Eh... Sufrió un accidente. Sí, y, y, y perdió las, las cartas. Y una pierna. También. Y también. Así que eso, ¿se agarró la wea, o no? Se ¿Ah? la vienen las tres rojas y después viene el orito con... Deja que enfoque. Basura, basura. Dime que la gente lo vea. Ya, conche su madre, bueno Atlas, no me sirve la wea pues, mano. No, pues lo veo que me eran Martín. Cuando este aliado entra en juego, destierra un aliado oponente objetivo de mayor fuerza. Una vez por turno puedes descartar un aliado ancestral de tu mano para robar dos cartas o generar un oro para jugar aliados ancestrales. 3-4 me, vi ¿Me vienen siguiendo del arma los ancestrales? La cagó, bueno. ¿Este quién es? Canto de Orfeo. Orfeo. Cuando juega este talismán, destiérralos y todos los aliados que controles son... Mira, justo que Tres, yo juego a sacerdote. dos, Al menos, menos estoy sacando cartas holotráficas, mm. y y reales. Yo no sé que una mega real, güey. Una Pero vos te compráis la a veinte pues po weón Pero esta vez no, pues weón Ah, esta vez Esta vez Aunque yo cacho que si me pagan una pega que hice, voy a... ¿Qué no te van a Vamos a reclamar al tiro del CERNAC Al CERNAC, no, al... cómo ¿No se llama la cuenta de a reclamar? Al, por tu trabajo al, al, al servicio del trabajador, no sé ¿No pero dije que cuando vayas a reclamar por todo, po weón Que tu contrato está feo, que no te han contratado <risa> Pues es verdad, po weón La cagó, Si estoy trabajando y no te han hecho contrato durante cierto tiempo, Tú, guay y pa! Ah, la tula y... en la mesa. <risa> la ponía rencina en la mesa. Oye, no, no, enfoca. Va ah, más lejos también. Ahí sí. Fancito. Dios me des. Mira este piente. O él? No sé. Ay, yo siempre quise esta rola. Jarrón. Es Campos tino. elicios. No es por tu no puedes generar un oro para jugar aliados. ¡Oh! ¡Justo! Oh, que oh, yo quería no. jugar a ancestrales. <risa> Antes te iba dejando las brillantes. Esto está ahí está bien o no? Ancestrale, ancestraleado. El Martín va, va, va a perder con su ancestral o con. Nayade. Porque el Martín salió la, la otra me a el ancestral. Ah. La que hay ah. oh 7-7. Oh my god. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ah. Oh. ¿Lo sobreviene la otra vez ahora? Eh, sí. Vienen las cartas mirando para ¿Sí? pa atrás. Vamos a que enfoque Gracias. Hermes es como flash este weón. Bueno. Minos Este era el que transformaba a la weón. No, no, es el midas. ¿Y este? Este que se curó la banda. Uy, sí. oh, yo siempre también quería este weón. Bueno. ¿Qué es esto? Talón de Aquiles. Talismán Quita todos los contadores de aliados objetivos. Destruye destierro barajo un aliado objetivo juego. Ya. Video, sí. Está bien? sí. Contra el mazo este, bueno. ¿Eh? que... weón. I like it. Ante cualquier wea se destruye un aliado nomás. Si, sí, pero te quita con todo la cosa, weón. Ah, pero um, que, que mientras lo destruye, wea. el ¿Sí? aliado portador que nos da la fuerza cuando esta arma se destruya No, ¿por qué estoy leyendo esta wea esta wea suelta? Sí, está más colegio todo. Pájaro, eh. Es chífaro. Es fintero. Oh. Eso eh. es. Peligro. Peligro. <ríe> peligro, <ríe> peligro, <ríe> danger. <ríe> Stranger <ríe> Danger. <ríe> Stranger <ríe> Danger. <ríe> Ah, no, tengo el del otro. el domingo, Ay, ¿Debe ser porque es primero de del del ¿Esto del del del no del No del el del del del del del del Te del del del del del del del del del del del del del que del del del del del del que del del del Ya del del del del del del del del del ¿Y del del del del del esa es muy buena, ¿Esta? ¿Qué? Talisman Puta, es que no fue. Me cagaron, me dijeron los Anula Anulan toletem o tierra un totem en el que un juego. Nemesis. Mira, weón. Templo de Artemisa El era mío. Uff. En tu fase de una vez por turno puedes buscar un totem en tu mazo castillo. Jugarlo de una vez por turno puedes generar. Esto es como para trascender. Trascender, exactamente. Que tampoco juego. Sí. Weón, ¿cómo se me salió una pura mega real la misma? Y un mega real, mega real, la única diferencia es que tengo un ultra rol nomás. Ay, yo, pues, weón. Ahí sí. están las 3 legendarias, weón. ¿Te saben 3 legendarias, weón? Te doy un beso en serio, weón. Ah, no hay poto, weón. ¿Dónde <ríe> ¿Dónde weón? En tu fase sí, de, <ríe> <que hay, wean. ríe> de Gil y una vez por tu no, que no te vea gente que conozca, weón. <ríe> que te conozca, weón. ¿eh? Juta, <ríe> deja leer. En tu fase de Gil y una vez por tú no puedes desterrar un aliado. Answer. <ríe> answer, está la extergeada, weón. <ríe> ¿Qué tiene? Puedes traer una liada cualquiera por mano ¿Sabes a qué se parece a esto, Juan? A las cartas... Se parece ¿no? al display que tengo, el primer, el primer display que tengo en el canal, Juan Que vas a hacer tanto lo En Martín se llevó todas la web, Juanes Vos te llevaste el, la, las cagadas... ¿Tanto se me pegando? Eh... Te llevaste el, el oro... 1... 2... 3... 4, Juan... ¿Dónde está ahí? Te llevaste el, el, el oro ultra real, el agua gandita Y te llevaste una mega real más y, y... Nada Ah... Puta madre, weón, ¡Oh, oh! están haciendo muy buenos estos solos. <risa> La calidad, weón. Ahí sí. Mira tanta calidad, weón. A ver. Admeto. Admeto el salvaje. Preso salvaje. Oh, oh. oh, mira el relámpago. Me estoy jugando, salvaje! Creo que no ha bestia 3 en una Mira, y es como. para cualquiera, porque bestia es bestia o sea, como... Weón, se lo le han Pero si dijeron que las cajas iban a ser buenas, weón. Pues, bueno. Carontes. Uh justo, qué juego o sacerdote, se hermano ¿Qué sacamos, por si acaso? Sí, La sí. gente se lo va a creer, pues, weón Ah, no lo va a leer, esto es picado Y a todos saben qué? lo que... Weón, sacado sacado para carta, weón Mira, bueno, ve... no me salió ningún héroe No, <risa> no los héroes tan, es tan cuáticos están es no es, escasos, weón y No, me salió, no como... me salió un héroe, weón, me salió un héroe me Hicieron como dos héroes Rosa salvaje es, es, ¡Mira este, weón! ¿sí? sí, weón Yo sabía, weón Yo sab... ¿Hombre mujer el culiado que está cargando? No importa, te la a meter igual. <ríe> en la guerra todavía trinchera <ríe> Exactamente, exactamente. Voy a mandar vale, mensaje si a Martín okay. para decir que <ríe> Si pesa más que un pollo. <ríe> <ríe> <ríe> ¡A los PDI! <ríe> ¡A los PDI! El Raúl ha abandonado la partida, así que vamos a seguir sí, solo sí, comentando. Claro, me cagar con comentando, weón. Pero vos compréis más weá, Sí sé, sí sé. Puta, no enfoca esta mierda. Ahí sí. Cazar arpías. Hécate. O gécate. ¿Cómo se pronuncia esto? No? Hécate. G. ¿Como una g liviana? Sí. Hécate. Arpes. ¿Con desatado? ¿Te da un terreno? Arpes. Arpes. <risa> <risa> si le le hago portador de sacerdote, te puede ir a la mierda. <risa> Pucho, su madre, weón. Bueno. ¿Quién chucha se armas para sacerdote, weón? Pues, ahora se le bloquean los sacerdotes, pastor. ¿Y para qué quería arma entonces? acá y nomás. Me quedan dos. Horas. Y no me salía ni una wea para ir, pues, No, me salía un chat a propio, Rosa salvaje. Oh, con cuerpo de mujer. Boreas. La la la la Ahora, oh, me mandaste un WhatsApp y me salieron el teléfono. Sí. Ah. Me está llegando la pantalla, weón en verano estamos grabando. La nah. <risa> yeah. Nice Cost. Y ¿Sí? uh, casa de oh máscaras. Una vez por turno puede convertirme en <risa> <risa> <risa> yeah. ¡Aire! La uh. Como Gracias. las flores, weón. Bueno, bueno cabrón. Si me queda un soro, weón. Te he tirado un soro, Uy, culiado, que ya me dio por muerto, weón. Ya, te estás en muerte y reviste, weón, por medio, compa, que weón. Rosa salvaje. Fulminar. Fulminar. Telemaco. Uy, mi copa de anciana. Y. Qué raro. Cuando estoy entre los juegos, entre todos los primeros tres cartones más de bastillo con todos los aliados, ya... Bueno, bueno, sobre, bueno sobre. No me salió ningún héroe. No. No me salió ningún eterno. Tampoco. Porque los eternos no te convienen mucho este dinero, Pero igual, po, pues, bueno, weón No me salió ninguna wey que sirviera. Sí, sí, Nada. Sí. Nada. Nada. Te salieron dos mega reales en el Pero no me sirven, po, pues, weón No, pues salieron por el camino, pero por pues, pues, el pues, yo por una costa de eso. Sí, chulo, me estáis cagando, ¿no? También pero Oye, ¿por qué está ahí la... se cayó, pues. Se me cayó. ¿Sí? <ríe> Se me cayó. Se te cayó la duda, sí, sí, Claro. Bueno, cabrón, así que viendo los resultados del video, esto es. ¡Mío! Mine. Ah. Mine, es mi orito Los valores son. Haciendo una cosa general. Esta fue pedazo de caja, weón. Habla por tipo. Pedazo de caja. Habla por el Martín. No, pero eh, un <risa> weón cualquiera hubiera, hubiera comprado solo este display, weón. Saca todo, weón. Se salieron dos de reales, eh. Salió legendaria y salieron al menos 6 mega reales. Y una profe. Bueno, ya se caja. Ya cabrón, ojalá que le haya gustado este unboxing junto con electrónico que venía sin fe y se va sin fe porque no tenía ninguna abajo ni una guapa que es lo que juega. Pero. ¿Se me tira un pozo ahora? No. Puta la Te falta esto, te falta. ¿Me voy a ir a cortar las venas? Eso sí, eso sí. Después te la parchas con un parche chocolita. ¿Ya? No, son muy caras, weón. ¿Un parche chocolita? ¿Con las venas? <ríe> bueno, es que se ha ido El desperdicio que ah, cortas las venas, bueno, esa sangre la podéis vender, weón. Hago un pupillo, weón. Ah, ca un, pupillo. un pupillo. Ya, caro. No lo vendí, la donaí, weón. No. La, la cambiáis por un paquete de galletas y un juguito. <ríe> <ríe> ya saben, cabrón, si quieren un día te, te, te cagado te, de hambre, ¿estás Vayan pa. a donar sangre, lo cambian por un paquete de galletas. Y <risa> <Ni> un juguito. <risa> si te desmayaste, no, de <risa> te ahorro paquete de galletas. paquete de galletas? <risa> Exactamente. Ya <risa> bueno, acá lo vimos. Chao. Pero, chao.